Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo, verdaderamente. Gracias por la sintonía de todas esas personas que continúan escribiendo a través de WhatsApp. Señores, durante la semana hemos estado recibiendo eh, la visita, hemos estado compartiendo eh, en el programa con eh, funcionarios del gobierno. A propósito de que el próximo 16 de agosto se cumple el primer año de gestión de gobierno, precisamente. Eh, conversamos con el director de salud pública el alcalde de pimentel ayer con la gobernadora de la provincia duarte mañana tendremos al senador de la provincia y hoy está con nosotros el director provincial de inapa el ingeniero marcos paulino buenas tardes ingeniero buenas tardes Giovanni. encantado de poder estar aquí en tu tan popular programa esperamos hoy compartir las, los logros que hemos alcanzado en este año de gestión y nada, estamos a tu orden. Pero Ingeniero, ha sido un año de retos y desafíos, también de logros. Eh, es un proceso, y, y siempre he iniciado en la semana haciendo esta apuntación. En medio de una pandemia, ha recibido una institución, en este caso, el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA. ¿Cómo ha sido todo este proceso desde que inició su gestión? Bueno, para nada es un secreto que el INAPA ha sido una institución lamentablemente abandonada por las gestiones pasadas. Hemos llegado y hemos encontrado muchas problemáticas en materia de agua y hemos tratado de ver cómo organizamos esta institución. Desde que se nos dio la oportunidad, gracias al ingeniero Julio César Lizado, su director, y, y también a nuestro director ejecutivo Ivo Wellington No, que tienen una visión muy clara de qué se necesita para resolver la problemática de agua aquí en la provincia de Duarte. Hemos tratado de trabajar coordinado y, y ver cómo solucionamos las principales causas que generan el déficit de agua en la provincia de Duarte. ¿Cómo recibe INAPA eh, los agueductos de la provincia de Duarte? ¿Cómo los recibe? Bueno, estaban en total abandono. Puedo mencionar el acueducto de cenoví así como también el de Mata Larga, el de Guaraguao totalmente colapsado. Eh, por poner un ejemplo, vamos a mencionar el acueducto de Guaraguao. Cuando llegábamos no estaba en funciones, estaba abandonado con una hierba ya bien elevada, no solamente había un operador y el caudal de agua era cero. Luego de la intervención de nosotros aumentamos a 46 litros por segundo en los primeros meses. Y ya al día de hoy está en 125 litros por segundo. Es decir, importante ese aspecto, ¿estaban en 46 y actualmente? Sí, a la llegada estaba en cero, porque no estaba en funcionamiento. Estaba mediante un bypass, que es un método del cual se envía el agua de manera directa desde la obra de toma hacia la tubería de redistribución comunitaria. Y en vista de eso, nosotros entonces activamos eh, el plan de emergencia que... En, motivado por nuestro director ejecutivo Wellington Arnó, el cual hizo una visita a la planta de agua potable de, de Guaraguao y ahí pudimos ver cuál era la solución inmediata. Dentro de ella habilitamos lo que es, lo, son los sistemas de potabilidad dentro de la planta y activamos también lo que son el sistema de bombeo al tanque que tiene el regulador ahí mismo. Esto logró que se mejorara en un 100% de la distribución y potabilidad de agua. Tanto así que de 46 litros por segundo, nosotros logramos aumentarlo a 125 litros por segundo. ¿A cuánto aspiran llegar para mejorar el servicio en todas esas demarcaciones? Y habla de más de 12 años, precisamente, de total abandono, como usted lo ha manifestado. ¿Cuáles son las acciones que se están ejecutando para poder eh, regularizar y llevar agua a, a cada espacio? Tenemos un proyecto ambicioso a largo plazo, el cual es la principal causa, o mejor dicho, la promesa más anhelada de nuestro presidente de la República, Luis Abinader, y en vista de eso, nuestro director ejecutivo ha hecho mucho énfasis en mejorar lo que es la distribución de agua. Entre ellos tenemos, se va a construir una nueva planta en Guaragua que la actual es de 125 litros por segundo, su capacidad actual, para nosotros mejorarla a unos mil litros por segundo. Esto logrará mejorar todo lo que es el sistema de distribución de agua en esa zona, lo que es la cole, Villarriba, eh, Arenoso, y toda esa zona de allá que está un poco olvidada en esa parte. Si Dios quiere ya va a mejorar eh, el sistema de agua potable que lo merecen al igual que muchas comunidades de aquí de la, del municipio de San Francisco de Macorís. Las imágenes estamos viendo justamente la zona de Guaraguao, si pueden ampliar ahí. Eh, usted habla de una transformación que se está haciendo ahí en, en, esa, en esa zona. Eh, aquí también se ha hablado de lo que es el sector mamatingo. Me gustaría que se refiriera precisamente a esta zona de mamatingo, porque tanto la gobernadora eh, se refirió ayer a, a ese aspecto, las dificultades que han encontrado allí, pues eh, hizo referencia de que nunca ha existido eh, agua potable eh, como debe ser en esa zona. Eh, nosotros tenemos un plan el cual consta de varias etapas. Eh, como sabemos, el tanque de zona media que, que tenemos en Vista del Valle, que que suple de agua a esa zona de Mamatingó, Manhattan, Vista del Valle, eh, está en un proceso de readecuación para su consumo. Dentro de ellos está nosotros construir el tanque regulador de Madeja, Los Espínolas, Barrio Lindo, Jesús Nazaret. Cuando se construya este tanque, se le dará más soltura al tanque de zona media y toda esa zona de Víctor Valle podrá tener más libertad al momento de, de llegarle el agua potable. Por ende, nosotros tenemos un plan que inicia con la construcción del, del tanque regulador de Madeja, Los Espínolas, y también de Jesús Nazaret. Para nosotros, toda esa zona que colindan ahí, también el sector Olimpia, pueda llegar el agua con más facilidades, que ahora mismo tiene unos cuantas dificultades. Eh, en lo inmediato hemos coordinado también unos trabajos con el ayuntamiento, que ya, gracias a Dios, nos ha facilitado los permisos para que se pueda hacer el corte de asfalto y llevarle una red eh, ...una salida salomónica a lo que es el sector Jesús Nazaret... ...y también a los espinos III. ...todo esto va en mejora del sistema de agua potable... ...de esas comunidades que por años vienen sufriendo... ...y también nosotros hemos tratado de ver cómo se mejora... ...dentro de los que son Vista del Valle y Mamatingó, Manhattan... en esa zona de ahí, nosotros hemos... Eh, ...ayer se hizo un levantamiento con ingeniería de nivel central... ...para nosotros no solamente llevar el agua potable a esa zona, sino también el sistema cloacal, que también lo necesito. ¿Qué hay en el proyecto? Porque días pasados nos referíamos en el programa sobre un anuncio que se hizo, justamente lo hacía el director regional de INAPA, Julio César Lizardo, sobre los trabajos de descontaminación del río Jaya y que se aspira, mediante un levantamiento, a trabajar todo el sistema cloacal en esos sectores que están en la ribera del río Jaya. Sí, eh, muy correcta. Nosotros tenemos... O mejor dicho, el, nuestro director o, o su director, Julio César Lizardo, hizo una intervención cuando estuvo el presidente aquí recientemente, el cual era una problemática de, de la contaminación actual del río Jaya, debido a que se están invirtiendo los desechos sólidos y sanitarios al, directamente al río, todas las riberas del río que colindan al, a, a nuestro apreciado río Jaya, que es una es el baluarte de nuestra provincia, es nuestra identidad prácticamente. Entonces, visto de que eso también le duele a, a nuestro subdirector Julio César Lizardo y por petición de la diputada Dorina Rodríguez, se le acercó al presidente y pudo externarle la preocupación de poder, como nosotros, contribuir a salvar el río Jaya. Entonces, por orden directa del presidente, eh, y ya en coordinación con nuestro director ejecutivo Wellington Alno, se armó lo que es un plan para entonces iniciar el saneamiento del río Jaya, el cual consiste en nosotros eliminar todas esas, esas eh, fuentes que vierten al a río Jaya para contaminación de aguas sanitarias, construyéndole ya una planta para que recopile todas esas aguas negras y las vierta a una planta y sean debidamente tratadas y luego otra vez vertida al río de manera que pueda ser útil a la salud. Eh, ayer, eh, bueno, mejor dicho, el pasado martes, eh, el alcalde de Pimentel hizo referencia y, y agradecía a INAPA la, lo que tiene que ver con la intervención en el sistema cloacal de Pimentel. Para nadie es un secreto y todo el que conoce las informaciones sabe que en el municipio de Pimentel no existía un sistema cloacal, era una tubería totalmente obsoleta. Ingeniero, ¿puede hablarnos brevemente de los trabajos que se está llevando a cabo en ese municipio? Sí, ahí estamos, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestro subdirector Julio César Lizardo y a la intervención también de, de nuestro departamento provincial, hemos logrado eh, que se mejore el sistema cloacal, en el municipio de Pimentel, también hay que reconocer el esfuerzo del alcalde que siempre está presto a las mejores causas de su municipio y en una visita a nuestro director ejecutivo, Walinto ganó le determinó la necesidad de poder mejorar ese sistema. Gracias a todas esas eh, características, logramos que, que se ejecutara un plan eh, de mejora del sistema cloacal allá en Pimentel y dentro de ello está, ya tenemos un contratista que se va a encargar de, de la vía principal, mejorar y reemplazar la, lo que son las redes de agua sanitaria, y luego también mejorar la planta de tratamiento que tenemos allá en Pimentel, que estaba en total abandono, y es una situación sanitaria muy preocupante para esa comunidad tan laboriosa de nuestra provincia. Ingeniero, nos pregunta aquí un televidente, ¿qué va a pasar con el sector espínola? Creo que hacía referencia hace un momento en relación a esta situación. ¿Qué va a pasar? Sí, hoy estuve hablando con el presidente del núcleo del de presidente de allá, que es Franklin Paulino. Un saludo también a, a nuestra compañera y amiga de los espínola. Eh, no me acuerdo el nombre, pero ella, ella sabe ella a quién me refiero. Sí. Y también a, a, a Nelson, Nelson Rosario, un buen también comunitario de allá, que luchan siempre para que se mejore. Eh, ...el sistema de agua potable y siempre están en las mejores causas. Eh, les quiero decir que gracias a Dios ya tenemos planificado un operativo de conexión. Ha habido un pequeño atraso porque hubo el alcalde municipal, Siquio eh, NG de La Rosa... ...dio la orden de que se le diera el permiso para su conexión... ...y ver, parece que la información no le ha llegado al, al ingeniero Sócrates... Y le externo por esta vía al, al ingeniero Sótratis por favor ya nos den los permisos de conexión tanto de los Espinola 3 y de Jesús Nazaret para co concluir con la conexión que esa persona ya necesitan y, y poderle llevar el sistema de agua potable. Que el alcalde con mucho amor nos dio el permiso para nosotros ayudar a esa comunidad. Ingeniero, ha sido en, en todas las gestiones. Una situación que tiene que ver con las conexiones ilegales. Eh, gente desaprensiva que hace conexiones ilegales y que evita que el servicio de agua potable le llegue como debe llegarle a los sectores. ¿Cómo está enfrentando INAPA esta situación? Sí, pues, precisamente nosotros hicimos un operativo de conexiones ilegales en toda la planta envasadora que colindan a los sectores de Madeja y Lo Espino, Jesús Nazaret en vista de que los comunitarios no habían externado que no le llegaba el agua con la debida presión y en algunos casos no le llegaba. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad de ir a intervenir en esas plantas embasadoras, desconectar todas las conexiones ilegales que pudieran haber y lograr que eso mejorara el sistema de agua potable en esas comunidades. Eh, es un mal que lamentablemente no es ese específicamente, también tenemos conexiones ilegales en fincas arroceras. ¿Cómo? Sí, tenemos conexiones ilegales en, en negocios clandestinos que hacen sus conexiones de manera ilícita y, y ponen un diámetro que no está estipulado en la ley o no lo contempla. Eso ha hecho que nosotros hagamos operativos sorpresas donde determinamos cuáles son los diámetros que pues, le, le corresponde. Le, le hacemos la debida sanción que corresponde por ley también y así nosotros tratamos de mejorar lo que es el sistema de agua potable. También invito a la población que si conocen de alguna conexión ilegal puedan comunicarse con nosotros por la vía que ustedes corresponden en la oficina de INAPA que todos conocemos aquí frente al Estadio Julián Javier y en la Gaspar Hernández con Salomé Oreña. Pueden dirigirse allá, hacer la denuncia en el lugar y, y estaremos a sus órdenes para escucharlo, darle respuesta en la más brevedad posible. Vamos señores a una pausa cuando regresemos con la otra parte de la entrevista con el ingeniero Marcos Paulino, justamente de INAPA, en la provincia de Duarte. Nos vemos, regresamos en vivo. Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Muchas preguntas, ingeniero. En La Yagüiza, eh, dicen los residentes que qué va a pasar con ese proyecto. Bueno, qué bueno que me pregunta de un proyecto que le hemos dado mucho seguimiento de cerca con el sacerdote de allá de la comunidad de La Yagüiza. y es un es decir, como te digo, el subdirector Julio César Lizado le ha dado seguimiento muy de cerca. A, este, ...a esta problemática de la Yagüiza... ...la ha visitado también nuestro director ejecutivo... Wellington No ...a petición también de nuestro subdirector... Eh, ...Julio César Lizardo... ...y es un, un tema que lo hemos conocido muy bien... Eh, ...el sacerdote de allá no se nos ha acercado... ...y no ha internado las necesidades que hay en esa comunidad... ...ya hemos hecho varios levantamientos... Hemos hecho visita también con el Departamento de Desarrollo Provincial, con el equipo de ingeniería de nivel central y también con la ingeniero de hidrología de Santo Domingo para nosotros hacer una fuente propia de esa comunidad y hacer todas las redes de la comunidad de la Yagüiza. Es decir, tenemos un proceso ya y un plan eh, en ejecución el cual Solamente es un asunto de tiempo para llevarle la solución definitiva a esa comunidad que tanto la necesita, la ayahuizo. Para nadie es un secreto que el servicio de agua potable es lo esencial para toda labor productiva de la población. Quizás por eso la insistencia de las personas en siempre estar pendiente a, al buen servicio de agua potable. Ingeniero, ¿cómo ha sido eh, enfrentar tantas y tantas situaciones en apenas un año bueno cuando tú tienes el don de servicio y necesitas conectarte con la población ver cuáles son sus problemas eh, estuve visitando recientemente a un comunitario y él me decía yo quiero que por favor ustedes me, me ayuden con, con esta problemática de agua y yo simplemente le dije no te preocupes porque a mí hay gente que me dice, eh, yo hablo con el presidente, yo hablo con Wellington no, y simplemente yo le doy el mismo trato, te voy a dar el mismo trato a ti, que, que a esa persona que quizás viene referida por un funcionario más elevado. Y eso es lo que debe hacer un funcionario, escuchar al pueblo, ver cuáles son las necesidades, y no categorizar quizás, un sector u otro, sino tratar de brindar el servicio en igual condiciones. Porque como funcionarios nosotros nos debemos al pueblo y debemos de ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, sin importar de dónde vengan, sin importar eh, si tienen algún arraigo que pueda traer una solución más definitiva. Por ende, eso nos ayuda a nosotros ver todos los sectores, tratar de buscarle una solución colectiva, no individual. Hay una pregunta desde el municipio de Las Guaranas. Eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con el acueducto de ese municipio? Mira, Las Guaranas, que es, eh, la, pienso que es mi segundo pueblo, los quiero mucho, mi esposa es de allá, eh, le tengo mucho aprecio a esa comunidad y yo he desarrollado un plan en conjunto ya con nuestro subdirector Julio César Lizado ha sido visitado por el director Wellington Arnó. Allá conozco a nuestro padre que siempre está muy pendiente, el padre Luis Duarte, también está muy pendiente, eh, Daniela Rivera, esa comunitaria, muy Daniela. integrada a, a esa comunidad, <risa> la cual siempre está en constante comunicación con nosotros para ver cómo se le puede solucionar el problema de agua que también está allá. Eh, nosotros hemos iniciado un plan también para... ...lo que es la solución definitiva... ...del problema de agua potable... ...en la Guaranas... ...este consiste en aumentar la cantidad de pozos... ...ya hay unos tres pozos... ...que se aprobaron... Eh, ...recientemente para su creación... ...y pronta conclusión... ...también el mejoramiento de las... ...redes de agua potable... ...y también el funcionamiento... ...del tanque que está frente... ...rehabilitar el tanque... ...que tenemos ahí frente al Play... ...además que pronto... Ya van, se va a incluir el tanque eh, regulador que se construyó nu nuevo ahí en Angelina, Las Guaranas. Este también va a ayudar a mejorar el sistema de agua potable en esa comunidad. También tenemos el de la cuca, los, lim los limones, que también en parte van a solucionar eh, los problemas que tiene la Guarana de, de agua potable. Eh, nosotros siempre estamos visitando las Guaranas, hemos resuelto también unas cuantas averías que han tenido años ahí. Hemos tratado, por, por Inapa, lamentablemente tiene unos, unos recursos un poco limitados y una provincia bien amplia. Eso genera que nosotros tengamos que programar lo, los servicios que brindamos a la población de manera que la podamos, hacer, eh, podamos hacer una gestión eh, equitativa de, los, de lo que uno va haciendo. Bien, agradecemos al ingeniero Marcos Paulino de INAPA. La última pregunta antes de la pausa, si fuera a evaluar cuál sería el funcionario que entiende mejor ha cumplido su función durante todo este año. Bueno, yo como funcionario público no, no tendría la calidad para poder evaluar eh, a un funcionario compañero que pudiera estar desarrollándose. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de los funcionarios en la provincia de Duarte están haciendo un trabajo excelente, eh, principalmente podemos decir eh, nuestro subdirector Julio César Lizardo, la entrega que ha tenido hacia la población siempre que nosotros le hacemos un llamado de algún problema, está disponible en ir a, a solucionarlo, también debo destacar eh, eh, a nuestra gobernadora que siempre se preocupa, a nuestro senador Franky Romero, que siempre nos llama también, son personas que siempre están activos eh, para poder resolver la solu y llevar las soluciones a la población necesaria. Vamos a una pausa, gracias al ingeniero Marcos Paulino, a regreso más información aquí en Meridiano Interactivo, no se muevan.